Yo sé. ¿Qué, es ¿Qué, tienes? ¿Qué es el ¿Qué tiene? ¿Qué es el eh, la, El plato del día. Sí. El plato del día. Me parece una gran elección. Gracias, sí. muy amable. ¿Sí? Muy amable. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres Bueno, ahora vamos a presentar en vivo envío, de las manos respondentes, por favor. Esta canción se llama Kilómetros. así que por favor. Bueno. Y en francés. Y en francés, después pues viene la presentación. A varios cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico. Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En este encuentro telefónico He recordado que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes nuestro amor, que ¿Qué? todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque tan lejos Ya Muy bien Ahora viene una presentación en francés de Alison sí. <tose> vas ¿Eh? <recovery> a tomar, vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a Acto de la vida! de de la vida! de la vida! de la vida uy no, pero es, es un fantasma! ¡Eso un fantasma! un ¡Bravo! Excelente. Super bien. Muy bien. Ahora vienen unos chistes. Uy, no, no, no, no, por favor, no, no, no. Sí, sí, sí. La comida tiene que al menos. No, no. Vale, vale, voy vale. a sintonizar a ustedes. No. No. A ver. Vale, viene ¿vale? el chiste. Llama al teléfono. Sí, sí, sí, sí. sí. Ese es el 666666. Me contestan. No. Es del 999. Ah, qué pena es que cogí el teléfono al revés. Otro, otro, otro. a llamar, vuelven a llamar. ¿Aló? es del hospital infantil? Sí. Por favor. Que ahora te dejamos con un poco de música de ¡Ah, oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! no! Dale ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! el dale a luz, ¡Uh! ¡Uh! corten, corten me muestra, no muestra el menú por favor aquí está el menú ¿cómo es el menú? menú del día, plato a la carta a la región a la Negra, perdón, bebidas, refrescos del 73. Presentada nada más que por la cantante. Bueno, Déjame el favor, la elegancia de este mesero. Y la del otro mesero, el mesero cómico, mágico, musical. no sé es es es casi el Multifuncional el mesero. Sí. sí todas las veces. <risa> ¡Ja, <tose> ja, <tose> <tose> <tose>